Bueno, hoy domingo queremos saludar y felicitar a, en la capital de la República a, a Judy. Hoy que está de cumpleaños para ella, mil bendiciones de parte de Henry, de parte de Dijuar, su hijo, y de parte de Serenata Luis Barbosa. Te decimos: Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, Judy. que cumples años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó a llenarte de felicidad, que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Bueno, y ahora vamos a escuchar y a ver esos saludos, bien especial para ti. Buenos días, mami. Eh, mami, que pases un bonito feliz cumpleaños y te amo. Mi vida, te deseo que tengas un maravilloso cumpleaños. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Quiero desearte lo mejor del mundo. Dios te bendiga por siempre. Te amo toda una eternidad. Muy bien, ahí estaban esos saludos bien especial para ti. Y ahora seguimos cantando porque... Venimos todos con alegría, para desearte felicidad. Hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas brillando están. Hoy que es el día de tus cumpleaños, mi Dios te ha dado un año más. El sol ya viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad Y ahora todos allá en Bogotá Felicidades, felicidades decíamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor Bueno para ti Parte de Henry que te quiere decir Prepárate mi amor porque esta noche como dice? Te tengo preparada una sorpresa Que vas a recordar toda la vida No vas a creer que yo soy tu pareja Así es que amor, ve guardando energías porque esta noche vas a tener fiesta, y te vamos a cantar en la fiesta Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños a Judy Cumpleaños feliz, y que los cumpla feliz y que los vuelva a cumplir, y que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000. Bueno, mil felicidades para Judy, hoy de cumpleaños de parte también de Serenata, Luis Barbosa desde Barranca Bermeja.